Chao gracias. Bueno, el día no voy a hacer el episodio de. ¡Ah, oh, qué lata, que no! He sacado el episodio. Y que hay llorar y la cuestión. Además, caché ¿Cómo hacer funcionar YouTube con el iPhone bloqueado? Mira tú así esto, apretáis. Y... Hey guys. Um, procrastinar viene de procrastinare. Que significa aplazar. No he seguido episodios por procrastinación. He querido aplazar el trabajo, el dolor, la incomodidad que uno siente a trabajar. Procrastinando el edición del blog porque material tengo. De hecho, tengo la radio el miércoles pasado. Hola, chicos. Hola el, Mago. ¿Es el segundo cumpleaños del Mago que sale el vlog, impresionante. Mi, no. mi cumpleaños salió jamás en el vlog. No salías con la eh. 11. Graba todo el tiempo. Google. Gula. No. Liga ¿Qué tal haciendo ese gato? ¡Un gato gino! No, no, no. ¡Locura! ¿Te tomaste, sí. Te tomaste el Jagger Te tomaste el Jagger Y puede ser mi polola ¿Ah, sí? Tengo un montón de cosas Es que yo también tengo un canal, ¿te puedo grabar? ¡Ah, pero encantado, <risa> compadre! ¡Dale, hay que de la acá! Todo lo relacionado al fenómeno OVNI eh, Salfate me copia, expedición en solitario al desierto, a varios lados, eh, derribando paradigma. Ya, perfecto. El último video que grabé se llama Negación por colapso y el caso de las enseñanzas secretas de Jesús. Mira cómo salen las cosas. <risa> Chao, gracias. Listo, amigo, que te vayas a ver Hay una forma de ocupar ese aplazar a favor de la productividad, en vez de aplazar el estrés, el trabajo, las hay la recompensa también es conocido como Delay Gratification se hizo conocido por un experimento de los Marshmallow donde eh, no lo voy a explicar, el en internet es súper famoso hay tres grandes pasos que hay que seguir para no caer o sea para usar a un, ajá, para usar a nuestro favor el Delay Gratification la primera es tener muy claro por qué ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer y qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué hago este vlog? Porque me gusta compartir y lo veo como una forma de creación. ¿Y qué es lo que quiero lograr? Al final del día, traer un video. El segundo paso es planificar y priorizar. En mi caso, es sacar un, un video lunes, miércoles y viernes, sin desordenar mucho la casa. Y al final, es recompensarse. Entonces... ¿Por qué no nos resulta, man? Entonces, a muchos les ha pasado, clic en un video, lo bloqueas, no podí, no podí darle play. Ahora, para escucharlo, no tienes que usar la aplicación de YouTube, tienes que abrir tu navegador. Este es el video Make It Count de Casey. Deje sonar, pero. Mira, mira. Funciona en Safari y también en Chrome. Así que... Definitivamente eh, algo va a ser. Al final de cada capítulo, al final de cada episodio... Nah, nah. Todos los consejos que acabo de dar los hago. Que tengo muy claro el por qué hago esto. Eh, ¿Qué es esto? Eh, planificación. Priorización. Pero creo que fallo en el último punto, que es recompensa. Si no hago un episodio, uff, me castigo súper fuerte. No con algo físico ni me pico de nada, sino que. Y recuerdo las palabras que me dijo mi amiga Fer. Como disfruta del desafío, no, no sufré por ello. Y creo que eso sí me sigue faltando. Va a recordar tus palabras, Fer. ¿Cómo Hola, chicos, hola, Toda la semana Hola, la misma en la misma foto. en la